Bueno, yo llevo mi pelo natural porque inicialmente lo hice por un acto de amor propio ante la necesidad de poder vivir de manera libre el tema de mi identidad, de mi estética como persona afro, como mujer afro y pues esto se convirtió en un tema también, en un asunto, en un acto político. En consecuencia lo llevo así pues porque me siento espectacular y porque creo que tenemos que identificar esas oportunidades que tenemos con nuestro pelo abro, porque es un pelo versátil que lo podemos llevar suelto de manera definida, pero también sin definir que yo creo que es un tema que hay que ser cuidadosos con, con, con eso cómo llevamos nuestro pelo natural, si lo llevamos trenzado, si lo llevamos eh, no sé en una muña recogido, si lo llevamos incluso cepillado, pero todo desde la conciencia pues porque finalmente es algo que compone y que le aporta a nuestra identidad como personas afrodescendientes y que tenemos que hacerle honor, pero siempre, siempre desde la conciencia, entonces yo lo llevo natural, porque me siento primero libre, y segundo, me siento espectacular sin miedo al éxito.